Como hablábamos en el día de ayer, el joven que llamó chapeadora a la Oxisa e. Chantal, ahora se disculpa, luego de poner tremendo H. Manny Ortiz, joven que ofendió a la comunicadora hoy, Oxisa Chantal Jiménez, donde le llamó comunicadora y chapeadora, se disculpó públicamente, aunque esa disculpa ha sido rechazada por muchos en las redes sociales. Veamos las declaraciones bien, bien, bien, del don. Eso. Rechazado. Hello mi gente, buenas noches, buenos días, cuando ustedes vean este video. Lo hago para pedir disculpas a la familia de, de Chantal Jiménez, la fallecida a mano de su esposo. Tal vez yo no me expresé de la manera correcta, de la manera que, que yo debí. Tal vez me dejé llevar de la entrevista, del momento, de la euforia, de que quiero pegar, quiero decir esto para pegar. Me pasé, lo admito. Pido perdón a, a la familia, que están pasando por un momento muy malo. Yo también lo pasé con la muerte de, de, de mi hermano Junior. Qué lástima. Lo te comprendo, corazón. Sí, fue que te dejaste Pero llevar. Pero no se la aceptaba. Qué, qué barra basada ese señor. Esas ni son disculpas. En primer lugar, eh, la manera en la que le, la cara se le ve como como que es loco, en poca palabra. Entonces no puedes tú decirme a mí que te dejaste llevar. Nadie se deja llevar a una entrevista para decir tal palabra como chapeador a una persona ya que está fallecido. Eso no te dejarse llevar, Eso que usted tiene algo ahí, tenía, como decían esto, para buscar sonido, para que estemos hablando de usted, que usted salga pidiendo perdón. Luego de lo que usted comentaba sobre eh, ya la fallecida, que no tiene por no defender, sí que la familia está en duelo para estar prestando atención a personajes como él a través de las redes sociales. Lastimosamente, claro que va a tener un rechazo porque no es la manera, no es la manera, no es el momento. Yo lo mencionaba ayer: si en dado caso era de que ella era de esa manera o hay secuelas de que sí lo fue, no es el momento, él no es quien para juzgarla, para decirlo ahora. Solamente Dios, que tenga misericordia de ella, que la, la tenga en su santo seno, como dicen, y que él la juzgue a ella. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Buenas. Buenas. Saludo a la dama en rosado. Amarillo. Amarillo. <risa> Amarillo. Gracias. Gracias. <risa> okay. Gracias. No, el pingüino ella tiene, pero está bien pingüino. No pingüino. ok, <risa> mal, Adelante, que... adelante. Nada, como se cae, diciendo no son excusas y disculpas baratas. La gente, lo, la gente lo va a seguir reprochando por ese tipo de comentarios. <risa> bueno. Yo lo que yo lo, lo primero que yo quiero saber es quién es ese pana. Eso es lo que yo quiero saber, y hay que Yo alguien, lo escucho primera vez, ya que, que me informe, quién es este pana. Eh, que está en, un, en una entrevista porque lo están entrevistando que ha hecho él para que lo está bien que lo entrevisten porque cada quien puede ser entrevistado Después, no, uno no sabe en qué en qué mundo se desarrolla que a, tenga algo interesante que contar pero porque su entrevista se, se va su, su entrevista se basó en acabar a esta muchacha que está muerta entonces <risa> dime tú <risa> <risa> <risa> ¿Cuántos loco, Dios mío? <risa> <risa> este muchacho tiene que tener problemas, co cogen todo a chiste. es lo que yo pregunto: ¿por qué no hacemos eco de este tipo de personas? Y, y, le, y le, entonces son gente que le faltan el respeto a la memoria de, de, de una persona que está muerta, que no se puede defender a una familia dolida. Ese muchacho, dale, por aquí hace falta una gente que pueda que ponga unas sanciones fuertes, <risa> diantres. <risa> por eso que a veces la gente dice no porque balaguer y esa gente de antes eh, pero a veces esa gente a hacen falta vez. porque esa gente ponían unas sanciones esa, una llamada lo una llamada sí Zayda, antes no antes, antes doña Saida, an, do, los batones, esa gente tú no podías decir nada porque una vez te, te jalaban a capir es lo que y, yo ¿tú? digo es lo que yo digo que vamos a utilizar las redes para, para un positivismo para algo positivo este muchacho claro. al que lo entrevistó Deben jalar los capítulos también. Mira, deja tu loquera y vuelve a traer otro loco así para <risa> <risa> no problemas. Claro, Bien. no, no, ya eh. no, la, como dice ella, la pandemia dejó gente. No, la pandemia, tiempo. eso fue ahorita que yo, yo, yo, mira, porque yo dije eso ahorita, yo venía bajando por la avenida de los Rieles, y un señor se para de golpe en una guagua. Para dejar cruzar a una muchacha en una avenida. Para dejar cruzar. Está bien que la deje cruzar, pero en una avenida donde viene el vehículo atrás, tú no te puedes parar de golpe. Entonces, uno de los muchachos que se si me traía con la voz me dijo, hay que cogerlo suave, amigo, porque después de la pandemia toda la gente anda loca. Sí, tienen tienen <risa> un <divare. risa> Entonces, este muchacho, <risa> que no sabe lo que es, viene ahora a pedir disculpas, como siempre, todo el que pone su huevo. No, pero él fue cambiadito ahí. Él <risa> parece que, que. Yo, lo que quiero saber. Animado es animado y niño, yo creo. ¿Quién? El Villalón, ella tiene como la gorra de... Mario Villalón. ¿Quién es él? Él es hermano de... De alguien que murió, ¿no fue? Sí, de Junior, el, que, el muchacho Ajá, de Nueva York. ¿De quién? De Junior, el muchacho de Nueva el York. Que mataron, de ¿De la bodega? Okay. que mataron a Trinitario. Que mataron a Trinitario, hermano. Y sí, entonces, ¿qué pinta hermano? en las redes? Porque es hermano de... Que le quedó, quedó lo de la todo entonces, en las cabezas, quedó medio... Quedó ahí a ser opinador de videos. Sí, pero también es como... Eh, okay. cinco. pero ¿a qué se dedica? ¿Por qué lo invitaron? ¿A claro, qué pinta? Pues, Esa no, es la no, pregunta. No, no, ¿Qué no, no, él parece, pinta? ¿Parece que él, Hoy él trabaja ahí? No, que él, él tiene su, su canal de YouTube también, parece. Y... Claro, porque es válido, tú puedes tú, tener tu podcast y ese tipo de cosas, pero bárbaro, si tú no hablas con base y fundamento y tú no eres muy conocido, no ponga tanto huevo, porque dime tú, tú lo que va a pasar por pues, ridículo, digo yo. Un problema. Un problema, tú no has hecho tiempo en el ejército. <risa> Sí, porque, no, pues la gente, la gente puede hablar, por ejemplo, nosotros también estamos empezando, pero nosotros ya hemos hecho tiempo. Nosotros no nos no, no, no, no chamos de baile. No, no, y también, noche, también, no se seguro cinco y, meses se ponía hablar, porque la gente cinco meses no, no piensa bien. Sí. Sí. Usted no está seguro de algo como nosotros ya no te dice yo, no, vi, no. yo creo, yo escuché, no, no. pero no puede lo, confirmó. Ser lo que sea. Pero es un ser humano el cual se le debe respetar. Sí, eh, y el y el no tanto al, al que falleció, sino a la familia. Es más por la familia, que, que tiene un que dolor. puede ser ladrón más grande y para su madre, su familia va a ser su hijo pródigo o su hija. Ahí está, ahí el hermano de Junior, ok, de que mataron a trinitario. Thing. Ok. Mira, él, este es muchacho, eh, Manny, él es, bueno, él estaba como invitado en el programa de las redes llamando, llamado Andy Show HD, que está en YouTube, que tiene 300.000 seguidores. Eh, entonces, él fue invitado y estuvo hablando sobre los detalles del caso Chantal Jiménez. Al parecer, es alguien que es recurrente, invitado que va de vez en cuando a ese programa. Pero, eh, me parece Pero que lo graban, graban en Estados Unidos. Me parece manos. que lo graban en Estados Unidos, el programa de Andy Show de eh, Andy Show, esa es la información que tengo aquí, así es, se graba en Estados Unidos. Okay, bueno, okay. okay. Wow. Nada, no aceptando las disculpas. Bueno. No sí. es no es extraño de esperarse que la gente lo repudie por ese. Seguimos. Sí,